Milagrosa. Mika Biciconte contó que salvó la vida de 15 personas. La ex combate reveló un episodio en la mesa de Mirta legrand que sorprendió a todos. Los detalles, en la nota. Estuvo en combate, la rompió en el bailando y actualmente se luce en Mar del Plata. Sin embargo, sus comienzos fueron un tanto distintos del resto de su carrera en la televisión. la mesa de Mirta Legrand. Micaela Viciconte relató con alegría un momento de su vida. Sí. Soy guardavida y profesora de natación. Cuando vos te estás por recibir tenés que hacer 15 guardias en la costa e hice 15 rescates en el mar. Fue muy lindo. Va, no. Pobre la gente. Pero fue linda la sensación de salvarlos. Ante su relato Mirta no tardó en preguntarle por su pareja, Fabián Cubero. ¿Es de meterse al mar por otro? Mika aprovechó para contarle una anécdota que tuvo con su novio en el mar en la cual ambos le escapaban a los fotógrafos. Le dije metámonos un poco más así la foto les cuesta. Empiezo a nadar y lo escucho a Fabián diciendo hasta ahí, hasta ahí. Casi lo salva a él. Mika Biciconte contó cómo fue que le salvó la vida a 15 personas, fue muy linda la sensación. La ex participante del Bailando recordó con orgullo la anécdota en la mesa de Mirtha Legrán. Antes de convertirse en una figura de combate y mucho antes de brillar en el bailando y como panelista de Moria Casán, Mika Viciconte se formó como guardavidas en su ciudad natal, Mar del Plata. Invitada al Mortando con Mirta Legrand recordó con orgullo cómo le salvó la vida a 15 personas.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 Cuando vos te estás por recibir tenés que hacer 15 guardias en la costa e hice 15 rescates. Fue muy lindo. Va, no, pobre la gente. Pero fue linda la sensación de salvarlos. Además, Biciconte relató una tragicómica anécdota de este verano en la que, para escapar de los fotógrafos con Fabián Cubero,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 Mirka Biciconte contó que salvó la vida de 15 personas. ¿Vos sos guardavidas? Le preguntó Mirta Legrand a Mirka Biciconte en su programa de los almuerzos. «Soy guardavidas y profesora de natación», respondió la invitada, y la conductora quiso saber si alguna vez había rescatado a alguien. Cuando vos te estás por recibir tenés que hacer una prueba que son 15 guardias en la costa e hice 15 rescates en el mar». Fue muy lindo. Va, no, pobre la gente! Pero linda la sensación de salvarlos, contó Mika. Y luego contó entre risas una anécdota que vivió con Fabián Cubero, al que tuvo que rescatar del mar cuando unos fotógrafos querían capturar el momento,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 Sin embargo, sus comienzos fueron un tanto distintos del resto de su carrera en la televisión. En la mesa de Mirta Legrand, Micaela Viciconte relató con alegría un momento de su vida.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 Mika Biciconte contó que salvó la vida de 15 personas. ¿Vos sos guardavidas? le preguntó Mirta Legrand a Mika Biciconte en su programa de los almuerzos.